En el curso hay actividades obligatorias y opcionales. Las actividades obligatorias son necesarias para aprobar el curso y recibir el certificado. Las actividades obligatorias son leer los materiales, escuchar los audios, ver los vídeos y hacer las actividades tipo test, incluidas las actividades finales de cada módulo. Después es necesario hacer clic en Enviar, ver vídeo 3. Las actividades opcionales son recomendables para aprender más y practicar el español. Las actividades opcionales son responder a las preguntas antes de empezar, responder a las preguntas antes de terminar y Participar en los foros. Para ver cómo vamos en el curso y la evaluación de nuestras actividades, vamos a la sección Progreso en el menú horizontal arriba. Aquí están todas las actividades obligatorias. Actividad 1, actividad 2, 3. Vemos las actividades enviadas y las no enviadas. También podemos ver cómo vamos en el curso y la evaluación de nuestras actividades debajo. Aquí se ve por secciones. Por ejemplo, en la sección que aprendemos en este módulo no hay actividades para evaluar. En 1.1 uno, uno, tenemos tres actividades evaluables con cuatro preguntas. Dice 3 de 4 o 75%. Podemos hacer a, clic aquí en el nombre de la sección y vamos a la actividad que necesitamos completar.